Amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Samsung que nos va a hablar un poco sobre la familia, porque ya no es un solo Note, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, primero que nada, mucho gusto saludarlos. Amigos, yo soy Pablo Tapia, soy el director de Productos y Servicios para Samsung. Eh, lo que quiero mostrarles acá es, pues como bien dijiste, la familia, la familia de Note. Tenemos eh, el teléfono el Note 10, que es el, digamos, el hermano menor de la familia, y el Note 10+. Plus. Ok, me imagino que a primera vista, pues se ve un poco las diferencias en las cámaras, pero cuéntanos un poco para el usuario final, ¿cuál es la diferencia? Porque ellos llegan a la tienda, ven los dos y no van a saber cuál es de elegir. Mira, la realidad es que hablando más de temas precisamente de experiencia, yo te diría la manera en la que estamos en este caso manejando ahora la familia Note, es tienes un producto como el Note 10, que viene a darte la pantalla, la experiencia de pantalla, el tamaño de pantalla que tenías con el Note 9, en cuanto al tamaño. Mientras que por otro lado del Note 10, cuando lo pones lado a lado, podrás ver, es más grande. Este es el tamaño de producto que tenía Note 9. ¿Me explico? Entonces, esto era el tamaño de Note 9 y esta era la pantalla del tamaño de Note 9. Como podrás ver, la ingeniería que se ha manejado es reducir el tamaño del dispositivo manteniendo una gran pantalla. Y en este caso, un dispositivo más grande tiene una pantalla más grande. 6.3 contra 6.8 esa es la primera diferencia que es aparente notable y que la gente va a notar perfecto después hablando del tema de las cámaras la realidad es que las cámaras te presentan un arreglo triple que son muy muy muy similar voy a volver a poner este dispositivo para que lo puedas ok cuando hablamos del arreglo triple así es en el caso de Note 10 y en el caso del Note 10 Plus ambos comparten un, triple arrangement, un tri arreglo triple de cámara donde tienes un telefoto de 12 megapíxeles tienes un gran angular de 12 megapíxeles y tienes un ultra gran angular de 16 megapíxeles. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Note 10 Plus, además tienes otra lente que se llama de TOF, una cámara Time of Flight. ¿De qué se trata esa cámara? ¿De qué va? Es una cámara que mide profundidad en tercera dimensión y con lo cual puedes lograr mejores efectos de desenfoque y profundidad, pero también puedes medir objetos, entre otras cosas. Es una cámara que te permite medir cuestiones en tercera dimensión. Entonces, eso es otra gran diferencia que encontrarían entre los dos productos. Ok, y esto también se usa a nivel de realidad aumentada, me imagino. Mira, en realidad, eso qué bueno que mencionas ese tema. Una de las cuestiones que hacen única, definitivamente nos gusta hablar de que Note es algo único. Hace rato me preguntabas que por qué decimos eso. Bueno, tú puedes comprobar, allá afuera no existe una experiencia como Note. Nada combina una experiencia con una pluma inteligente con un mapeo óptico, pero además con Bluetooth de baja emisión, como lo es en el caso de Note. Y no se trata de algo gimmicky, no se trata de algo ahí que, ah, qué interesante, lo uso un par de veces <ríe> y, y me no olvido de eso. para nada, ¿no? No, aquí se trata de algo que efectivamente trae productividad y el poder de crear para la gente que está allá afuera y que son muchos más de los que pensamos. Esto no es nada, está pensado nada más en arquitectos, diseñadores, en la verdad es que todo el mundo, tenemos cada vez más facetas en nuestras vidas. Todo el mundo puede hacer un trazo, puedes decorar tu casa. Y cada vez hay más gente que está haciendo esto que llamamos slashes, que tienen varias actividades, ¿ok? Un producto como Note está pensado en esta gente. La gente que está harta de que su teléfono no le deje hacer nada nuevo, que sea lo mismo de siempre, que sea tomar fotos y postear en redes sociales. Esto sí es un producto que libera tu creatividad y tu capacidad productiva. Déjame darte un par de ejemplos. Perfecto. Si tú entras, por ejemplo, a una cuestión como claro, a las notas. Una pregunta rápida, claro. porque veo un spend totalmente diferente al del anterior, ¿no? Buen punto. Este SPEN está optimizado, está remasterizado. Normalmente el SPEN que teníamos previamente era un SPEN hecho con, de dos segmentos. Este uh -huh. es un unibody, está hecho de una sola pieza. Uh -huh. Va a haber Spens de varios colores. Además de que está diseñado y más legado y más ligero, está hecho con una batería de titanio-litio que te da 10 horas de durabilidad. Tienes el, el botón para control remoto. Uh -huh. y ahora te voy anterior, a mostrar... ¿Cuánto duraba? Eh, creo que estaba en 8, más o menos, no me acuerdo muy bien. Poder, okay. Podríamos checar ese dato. También depende mucho de la utilización. Mira, hablemos de la parte de notas. Por ejemplo, aquí yo escribí una nota, pero podemos decir, continuemos editando esta nota. Vamos eh, a hacer que aquí la gente escribir. Hola, ¿qué tal? Como te decía hace rato, mi letra es realmente espantosa. Entonces, ¿qué tal todo? Si yo lo toco esto... Esto ya se convierte en texto, lo está reconociendo, a pesar de lo, de la, de lo feo de mi letra, lo está releyendo. Hizo so un OCR. Todo? Así es. Y entonces ahora, si yo hubiese escrito algo también, digamos, eh, eh, en inglés, aquí ya lo puedo convertir a un texto tecleado, como te pudiste dar cuenta. O lo puedo también editar. Puedo tomar cuestiones de hacer resaltar cosas, como en texto y, otra, y otro tipo de, de, de grosor e iluminarlo o solamente agarrar una letra u otra Fantástico. y de nuevo esto llevarlo y editarlo, copiarlo y compartirlo al clipboard y llevármelo a un Word, un PDF un otro documento con lo cual esta productividad es muy interesante pero no se queda nada más en temas de productividad hablemos en temas de entretenimiento o diversión o también puede ser productividad ejemplo tenemos el tema del AR Doodle. Como te decía, aquí estamos en una habitación. Y yo podría decir, oye, mira, vamos a, vamos a imaginar que vamos a decorar aquí, eh, eh, digamos, la habitación. Vamos a imaginar que vamos a colocar una lámpara aquí. ¿Cómo vamos a ver vivir? las habilidades de diseño gráfico. Son malas, en verdad. Como, como diseñador, soy ingeniero, no cabe duda. Entonces, ahí tienes una pequeña lámpara que podría ser de champs cualquier día. Así con lo que hoy día Ajá. se reciben de los museos, listo. Entonces mira, aquí si me acompañas te podrás dar cuenta que esto que fue mapeado ahí está flotando en el Queda aire. Queda en el espacio. Queda en el espacio, es realidad aumentada y donde lo mapeé, ahí sigue. Si yo me acerco, claro, el wow, veo el allí. detalle, veo los detalle? trazos. Exacto. Si te alejas, igual va contigo. Increíble. Ahora, esto fue un mapeo en tercera dimensión. Pero también se puede llevar igual al temas de diversión. Supongamos que lo aplicamos a la cámara principal. ¿Ok? Ajá. Ahí podría ya ser una máscara para mí. Y decir... No contaban con mi astucia. Unas antenas. Por ejemplo. ¿No? Y esto se mueve conmigo. ¿Ya viste? Lo Fantástico. que haga está ahí mapeado y se va contigo. Si tú te haces unos lentes, si te haces... Otro tipo de efecto está contigo y se va para todos lados. Esto Mira. para las teleconferencias está genial. Claro, yo me imagino a los chicos, ¿no? Hoy día usan aplicativos, usan apps para hacer todo ese tipo de cosas. Ahora sí también puedes liberar tu imaginación n cantidad de lentes, n cantidad de recursos para, para hacerlo, ¿no? Hablando más del SPEN y la parte de productividad o la parte de entretenimiento, SPEN no solamente es tocándolo, también tienes incorporando una función de gestos, gestures o de movimientos en el aire, que estamos nombrando, por ejemplo, ahora, <risa> fíjate, ahí puedes mirar que con un movimiento, en un pase, el, hago cambio entre la cámara principal y en la cámara frontal, solamente como verlo, como una marca okay. Estando en la parte de, de la cámara principal, puedo enfocar aquí otro producto, digamos, y cambiar entre un efecto a cámara profesional, Ah, los a panorama, modos de cámara los puedo también. cambiar solo por gestos. Así es, con este movimiento. También lo puedes hacer con el dedo, evidentemente. Pero aquí es lo que está increíble. A ver, vamos a hacer un selfie. El clásico ejemplo de un Perfecto. selfie. Perfecto. No, bueno, lo pones allí. Lo colocas como un selfie. ¿eh? Lo recargas en un tripié o demás. Y te alejas, le dices a la gente. Bueno, vamos a tomar una foto entonces. A ver, todos, todos a cuadro. Ya no tienes que correr y venir. Desde allá lo hacemos... Y desde allá le dice a la gente, oye, a ver, este, vamos a hacer todo el tema y hacer un Zoom, hacer este cambio de una cosa u otra, eh, etcétera, etcétera. Bueno, y me imagino que también va a estar abierto para desarrolladores esta, este es. tipo de funciones. Así qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, esto es un, un SDK que se está compartiendo, que es tiene abierto y que los desarrolladores podrán utilizarlos. No solo para cuestiones de productividad, sino también para cuestiones de juego, de diversión. Imagínate, hay... Varios juegos que podrían hacer uso de esto y entonces la pluma te permite hacer más y más funcionalidades. Eh, otras de, aplicaciones de productividad, eh, ver diapositivas, eh, etcétera, etcétera. La verdad es que no está limitado, no está limitado. Hoy por hoy se soportan las funciones de cámara, de galería, de contenidos, de música, Estás en el clásico, ahí, churrasco, oyendo música y le puedes estar cambiando con la pena así, sin tener que ir y moverle así a, a tu equipo, lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, y, y hace poco hablábamos también de gaming. ¿Por qué un smartphone tan enfocado en productividad, tan bien simple para, para gaming? Mira, la verdad es que el producto es un producto muy potente. Tiene una gran capacidad de procesamiento, de batería, de display... Nos gusta decir que gaming es, además de que es una actividad muy, muy popular y cada vez más los chicos estamos metidos en eso, también los mayores como nosotros, lo haces de manera casual, hay quien lo hace de manera profesional. La realidad es que gaming es lo que más demanda de tu dispositivo. Es, te exige batería, te exige procesamiento, render, te exige capacidad de, de enfriamiento y demás. Entonces, hay mucha ingeniería detrás de Note 10 en términos de ingeniería de hardware con una cámara de vapor de enfriamiento que existe dentro del teléfono, más temas de, de AI para controlar eh, los procesos y que se mantenga muy eficiente, y todo eso incorporado, por ejemplo, accesorios que tenemos que lo convierten literal en una, en una consola de juegos. Aquí podría mostrarte algo, pero la verdad es que ahí sí me gustaría que fueras donde, en la parte de acá arriba donde tenemos instalado eh, en unas pantallas la parte de juego, y se puede ver en tiempo real, instalamos eh, contra unas eh, televisores Ahí se ve la parte de gaming, se ve la responsabilidad que tienes y la verdad es que es una experiencia totalmente de nivel profesional. Bueno, y seguramente todos están diciendo si vamos a hablar de gaming, tenemos que hablar de batería, ¿no? Porque claro. es muy agresivo. ¿Cómo estamos de batería y qué Mira, novedades hay? Aquí es importante hablar de, de experiencias. Por eso te decía, creo que specs, todo el mundo te puede hablar de specs. Creo que también eh, el tema de los specs, eh, muchas veces la gente piensa que tirando más números se solucionan mejor las cosas. ¿no? De repente la gente dice, ah más megapíxeles, pues más, eh, más eh, miliamperes, más gigabytes. La verdad es que también importa la eficiencia. En el caso de la batería, tenemos dos tamaños de batería. Tenemos una batería de 3500 miliamperes para el Note 10 y una batería de 4300 miliamperes para el Note 10 Plus. No solo se trata de una batería grande, sino de una batería que se pueda manejar de una manera eficiente. Incorpora inteligencia artificial esta batería para entender, va aprendiendo de tu uso, va aprendiendo de qué es lo que haces, cómo lo haces, a qué hora lo haces, de tal modo que va apagando, eficientando procesos que no utilizas cuando no los estás utilizando y la batería rinde más. Si estás en un tema de juego y requieres más rendimiento, te va a dar ese rendimiento. Entonces es un comportamiento inteligente de la batería que se va adaptando a tu uso. Y finalmente, los tres pilares de la batería, evidentemente, son el tamaño de la batería, la eficiencia para utilizarla y la velocidad de recarga. Estamos incorporando una carga de súper rápida velocidad en este teléfono, carga súper rápida, que es capaz, gracias a un cargador adicional que se vende por separado de 45 watts de potencia, lograr que tu dispositivo se cargue en 30 minutos, lo suficiente para rendir todo un día de servicio. Bueno, y última cosa que creo que para todos los que tienen... Pensado enseñarles a otros es fantástica y es la parte de grabar pantalla con la ventanita donde veo mi rostro el picture and picture esto cómo se hace Mira eso es una funcionalidad que está eh, incorporada de manera nativa en el dispositivo con solo solo hacer hacia abajo la cortina de notificaciones y de acceso de inmediato tú puedes acceder a aquí esta parte de screen recorder además aquí puedes tú elegir algunas funcionalidades dentro de todo Screen Recording, como que se grabe sin audio, solo se graben sonidos del dispositivo o bien dispositivo y nosotros, en este caso, narrando, ¿no? El narrador. Además de camba, cambiar un poco el, el, el tema de la resolución de la, de claro. la grabación. ¿y cómo se vería Y eso? una vez que lo, ya lo tenías así, simplemente presionas el botón Ajá. y ahí está en 3, 2, 1 el contador y está grabando. Ay. Ahí picamos este ejemplo y ahí estás vemos. en el Picture in Picture, correcto. Y aquí ya puedes decirles, amigos, entran a galería. Si quieren editar un video, lo único que tienen que hacer es presionar este icono y elegir sus dos videos favoritos para crear una película. Por ejemplo, aquí estamos haciendo ya un tutorial. Aquí, y sirve que te muestro el tema de los videos y la creatividad de videos. ¿Cómo puedo meter una transición entre un video y otro? Este es software nativo, no he bajado nativo, Nada. Aquí puedo editar el video y ponerle que sea más corto. puedo escribir sobre él, digamos... Algo como... Home. Muy no buena sé. letra, por cierto. Sí, bueno, ahí, ahí mejoró, ¿eh? Veo que ayuda, les pena, Exacto. además, eso. Eh, aquí puedes moverlo y flotar, rotar y demás. Que eso suena básico, pero implica, implica bastante máquina. Y finalmente este tema de Live. Así como escribí Home, aquí puedo escribir algo más. Sweet Home, digamos. Y a la hora que le das Play... Unos de ellos aparecen y desaparecen. Ahorita yo lo hice no lo hice bien, pero hay letra que puede ir apareciendo okay. conforme la escribes y demás, ¿no? Perfecto, fantástico. Realmente vemos un buen cambio a nivel de la versión 8, ahora la 9 y esta última que es la 10, que está es. buenísima. Un equipo muy potente, sin duda. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un placer y esperemos que lo disfruten.